Bueno, pues buenos días. Eh, bienvenidos a todos y a todas a, a esta inauguración de la formación de, lider, de Líderes Digitales 2. Eh, bueno, nos hemos presentado antes mi compañera Olga Berrios y yo, eh, pero para los que acabáis de llegar, pues yo soy Silvia Muñoz, soy la responsable de, de Empleo y mi compañera Olga Berrios, responsable de, de Accesibilidad y, y bueno, vamos a, vamos a empezar con la, con la inauguración de esta, de esta formación. Os, os, os vamos a empezar contando qué es lo que queremos eh, eh, realizando esta, esta formación. ¿no? Que, bueno, lo primero, agradeceros que, que estéis participando y que os hayáis animado a hacer, hacer la formación, que ya veréis que va a ser interesante, pero es, es, es larga y, y vais a aprender, yo, creemos que, que vais a aprender un montón. Entonces, lo que, lo que queremos es formar a, a personas con discapacidad intelectual. Vamos a aprender sobre, la, sobre lo que vamos a aprender es sobre tecnología, pero relacionada. Con el empleo y el objetivo es que al final podáis conseguir un, un puesto de trabajo, ¿no? daros, daros eh, formación para que eh, o se os facilite la, la, el acceso al, al empleo. Eh... Bueno, eh, deciros que teníamos el cálculo de que fueran 140 personas las que hicieran este curso y os habéis inscrito ya nada más y nada menos que 246, así que está siendo un éxito, ¿no? Así, y... Por eso también eh, bueno, pues compartir un poco la alegría. Eh, deciros también que aquí eh, están conectadas también personas de apoyo de las personas con discapacidad y las y los profesores, de, de, que son de siete comunidades autónomas diferentes. Y aquí tenéis las siete comunidades autónomas eh, que vais a estar participando en esta formación. Eh, sois personas de Asturias, de Castilla-La Mancha, de Extremadura de Galicia, La Rioja, Madrid y de la región de Murcia. Eh, y bueno, para dar paso, para, para realizar la inauguración, hoy contamos con la, con la presencia de Bosco Aranguren, que él es el padrino de este proyecto desde Fundación Vodafone y también estuvo participando como padrino en la anterior edición de Líderes Digitales. Y bueno, pues nada, agradecer a, a Bosco su participación y, y te damos paso. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Y siento que no he podido incorporar antes, eh, segundo año que estoy con vosotros y segundo año que lo hago absolutamente encantado, porque para mí esto es importante. Me da mucha alegría ver eh, que habéis o que habéis conseguido reventar ese, ese hito que os habéis marcado en cuanto al número de personas inscritas. Ah, ¿me habéis...? Eh, ¿Ahora me oís? Sí, perdona. Vale. Entonces, no sé dónde, lo, lo que decía es que enhorabuena por ese, ese hito de, de, de ser tantos los que estáis eh, participando en esta, en esta edición, ¿no? Yo os voy a robar 15 minutos para contaros varias cosas. Eh, voy a compartir mi pantalla, decidme si la veis, ¿vale? Ah, me tenéis que autorizar, si no, no voy a poder... Todavía no puedo. Ahora. No, me deja. A ver. Uh -huh perdonad, que es lo que tiene en directo un segundo, eh, que estoy teniendo problemas pero si no, os lo voy contando vale, no me deja actualizar esto, porque si no tendría que, que reiniciar el ordenador y y no es cuestión. Pues os voy contando un poco lo que, lo que os quería transmitir. Lo primero, yo soy, eh, y creo que, que, que, que no soy el único, yo soy por naturaleza optimista, ¿no? Creo que, que el optimismo es una, es una actitud frente a la vida. Eh, y y a, que, a, que a vosotros os ha pasado. El día que estáis enfadados, levantáis con un mal pie a que transmitís que estáis gruñones, ¿no? pues de la misma manera cuando te levantas y eres feliz con una sonrisa, con un tono de voz, pues también transmites ese optimismo. Eh, no hay que confundir eh, el optimismo con ser inocente, yo sí creo que vivimos un mundo mejor, pero lo creo porque tengo muchos datos que me hacen pensar que efectivamente estamos en un mundo mejor. Fijaros, hace 100 años, eh, 9 de cada 10 personas en el mundo vivían por debajo del umbral de pobreza, Actualmente, solo uno de cada diez. Imaginaros lo que se ha evolucionado esto en 100 años. Y eso es lo que me hace pensar que estamos viviendo en un mundo mejor. En paralelo, la esperanza de vida, es decir, el número de, de años que cada uno de nosotros vamos a vivir, pues, eh, se ha multiplicado por dos, se ha duplicado en los últimos 100 años. Y esto también me lleva a pensar que estamos avanzando mucho como, como sociedad, como, como mundo, ¿no? La mortalidad infantil, eh, aquellos niños que morían antes por debajo, pues en estado de, la, de lactancia, se ha eh, dividido en 20, que es una barbaridad. Y esto es porque, lógicamente, la medicina, la tecnología ha ayudado mucho a que estos datos cada vez sean menores. Y por último, y algo que nos preocupaba, decir, oye, pues si estamos viviendo más y cada vez eh, los, eh, somos más en este planeta, ¿qué va a pasar a nivel, a nivel de a nivel de comida, ¿no? de, de temas básicos, pues bueno, pues gracias una vez más a la tecnología lo que vemos, por ejemplo, es que la producción de cereales en el mundo se ha incrementado un 200% y no ha sido porque hemos cultivado mucho más, sino porque lo hemos hecho de manera mucho más eficiente. Pero también yo creo que estáis de acuerdo conmigo y, y en que eh, todo esto ha sido posible gracias a la tecnología. Y en los últimos años ha habido una revolución a nivel de tecnología, ¿no? Y esta revolución a nivel de tecnología se basa en conectividad, se basa en esto. La potencia que tenemos cada uno de nosotros simplemente con un teléfono eh, móvil, eh, pues en hace 20 años, eh, para tener algo mucho más eh, limitado a nivel de funcionalidades, necesitaríamos una sala entera ¿no? de ordenadores para poder conseguir lo que hoy somos capaces de hacer con un único dispositivo móvil. Y fijaros cómo ha cambiado la, la forma que tenemos de relacionarnos, de comprar eh, de manera eh, claramente sustancial. ¿no? Y esa es la gran revolución. Por eso estamos eh, aquí. Internet en el mundo, para que lo sepáis, eh, ya hay casi 4.720 millones de personas que tienen acceso, acceso a Internet. Y esto significa que el 60,1% del total de población del mundo ya puede tener acceso a internet el último año y gracias a la pandemia pues esto se ha incrementado una barbaridad, el último año eh, y lo compartí el año pasado que estábamos ya superando el 50% pero el último año se ha incrementado ese porcentaje en un 7,6% y el uso que hacemos de, los, de, de internet, dispositivos móviles o de los ordenadores ha ido incrementándose hasta casi una media de 7 horas y a nivel de accesos casi todo lo hacemos a través del dispositivo móvil esa es la foto, ¿no? En ese sentido, pues estamos en una mejor situación eh, y también nos lleva a plantearnos que podemos ser optimistas en ese sentido. Pero aquí la pregunta es, vale, tenemos todos eh, esos, esos números, yo es verdad que puedo acceder a través de mi dispositivo móvil, pero la pregunta, y es por lo que nos tenéis que ayudar, es, ¿realmente tenemos todo acceso? ¿Qué significa, o qué quiero transmitiros con esto? Porque... Eh, porque tú tengas conexión a internet Si lo que encuentras eh, No está en línea Con tus capacidades Tienes dificultad para leer el tamaño de las letras Tienes dificultad para eh, Identificar las imágenes Realmente es un acceso Que no es válido Y este es el rol que os estamos pidiendo Para eso se os va a formar ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos pues, Nuestras páginas web ¿no? Y os estoy hablando desde, desde el lado de Vodafone pues generalmente a nivel de desarrollo tenemos equipos pues que no pueden tener en cuenta todo el scope de distintas eh, limitaciones que puede tener un usuario ¿no? y necesitamos que haya una voz como Pepito Grillo que nos recuerde constantemente que si no somos capaces de pensar en todos y cada uno de nosotros pues a veces nos dejaríamos eh, a mucha gente sin tener realmente acceso o poder eh, experimentar pues da la potencia que podemos dar a través de conexión de conectividad de internet fijaros los números el número riesgo que tenemos el riesgo que tenemos, eh, riesgo que tenemos de dejar gente fuera es de mil millones de personas en el mundo que podrían verse afectados si nosotros no hacemos bien el diseño de nuestros activos digitales para que todos tenemos acceso y eso es una, una misión que tiene muchísimo valor ...y es fundamental para todos nosotros, es lo que se os va a formar para que nos recordáis constantemente... ...que tenemos que pensar también con esa amplitud de miras. Y era lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta para mí. Eh, Podemos abrir un turno de preguntas. Muchísimas gracias, lo primero, Bosco, por, por tu exposición... Y si a, alguna, alguno queréis aprovechar que está aquí Bosco, que, que, bueno, que es de, de Fundación de Vodafone y de Vodafone España, que es bueno, pues una de las mayores empresas y mayores organizaciones que se dedica a la tecnología ¿no? y, a la y, a la, y a la telefonía. Si queréis hacer alguna pregunta, aprovechad. Ahora abrimos micrófono, quien quiera. Hola Bosco, ¿qué tal? Soy Laura. Hola, Hola. Laura, yo, muy bien, ¿tú qué tal estás? Bien, soy de Casa San Juan, bien. Quiero decirte que gracias a las tecnologías ya mmm, sabemos cosas, ¿no? Por ejemplo, la tele, la radio, el ordenador, un eh, micrófono Así nos enteramos de la vida, no solo por, por comer. Mmm, como has dicho tú, de, de la tecnología, que si no, no sabemos cosas de la tecnología vivo, ¿verdad? Claro, sí, la tecnología. Fijaros. Y el internet, ¿eh? y cosas de esas, ¿no? Eso es. Como ahora. Sí, Laura, efectivamente, yo creo que tienes un buen punto. La tecnología nos Toma. ha permitido nos permite avanzar mucho, ¿no? Eh, y estar un poco... Claro, piensa, Laura, lo que haces todos los días, ¿no? Y cuántas de esas claro. cosas las haces gracias a la tecnología. Hola. Hola. Soy Miguel, de, de Alcautismo Rioja. Hola, Miguel. De, de la Rioja, sí. Eh, la pregunta es, eh, bueno... Me gusta mucho la tecnología, estoy viviendo mucho, me encanta un montón. Y, y la cosa es que, bueno, eh, la necesidad de, por ejemplo, ahora, de, por ejemplo, de juegos que estoy viendo de, de, de móvil, eh, poder usarlo en, a través de un ordenador y, y eso es lo que más <coughs> impresiona. Como juegos de, de móvil, que no, que, que no pienses que vayas a tener un ordenador. Eh, del tienes un ordenador Totalmente Y ya verás lo que viene Miguel En ese sentido estamos trabajando Para que la experiencia cada vez sea mejor Y ya eh, Pues lo hagamos a través de realidad virtual Eso es lo que está por venir Y ahí también necesitaremos Profesionales que nos ayuden a entender A nivel de accesibilidad Cómo tenemos que diseñar todo esto Así que contamos contigo Miguel también Si te gusta gustan los juegos, nos, van a, nos vas a ayudar mucho. Vale. <risa> Qué guay. Bueno. Sí. Teresa, tenías la mano levantada. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí. No, no, no. Lo de ahora tenemos internet, tenemos, podemos hacer de todo, mirarlo todo, lo, ah. como YouTube y todo eso. Y, y a mí me gustaría ser crea de creadora de juegos para emprender y todo eso, pero hacer juegos como educativo y todo eso. Y para que los niños aprendan y las letras, los colores y todo eso. Pues nada, eh, pues bienvenida. Eh, efectivamente, una de las... Si os fijáis, una de las grandes cosas que viene o que trae Internet consigo es que eh, todos podemos tener ac de, acceso a esa educación. Y aquí estamos pensando, pues, en, en España, que es un país, pues, donde tenemos, pues, un nivel de educación bastante bueno, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, lo que puede pasar en África, donde un niño puede estar, eh, tiene que andar horas y horas para llegar a una escuela, ¿no? Y, y esto le va a abrir un mundo de posibilidades y una vez dentro de ese mismo mundo de posibilidades tenemos que darnos cuenta que cada niño es distinto y que las necesidades que pueden tener son distintas la forma de educar a través del juego es algo que tiene muchísimos resultados porque unes mm. aprendizaje con algo emocional y además es lúdico te apetece seguir a, eh, mm. aprendiendo. con lo cual Teresa si ese es tu interés te animo a que, a que apuestes por ello que hay necesidad de efectivamente eh, tener este tipo de educación a través de activos digitales. Sí, y para apoyar a los niños. Si están en África, yo lo ayudaría para, para que puedan tener educación y puedan estudiar en, en, en los países de España y todo eso. Muy bien. A ver si podemos ayudarlos. A ver para que claro. Bueno aquí, ¿tenéis alguna pregunta más para Bosco? Sí, yo lo he entendido. Adelante. Ya, yo, Bosco, yo uso el internet para YouTube, Amazon... ¿Sabes lo digo, no, Bosco? No he entendido bien la pregunta, ¿la puedes repetir, por favor? No se no la sé, no segunda. Sé, no sé ah, sí. Yo, Bosco, yo uso Amazon, eh, Facebook, Google, YouTube, todo. Muy bien. ¿Puedes hacer una pregunta? Oye, ¿cómo se usa el internet, Boscov? ¿El qué? Tú utilizas... cómo se usa internet? Sí. ¿Y tienes internet? Claro. Pues porque tienes internet. No, digo que cómo se usa el wifi. El wifi. Es que se oye mucho eco. No te escuchas bien. Sí. A ver, chicos, por favor, si te pongo esto. Si te pongo esto. Si te pongo esto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? O sea, que tú eres un usuario de, de, de muchos productos de Internet, ¿no? ¿Tú sí, sí. YouTube? Es sí, que si queremos hacer una pregunta, señor, que se la nada. Como Sí, nada. La... Ah. Pues dándole a mi profesor. Mi... muy bien. Muy bien, pues yo creo que ya hemos eh, exprimido bastante uh -huh. a Bosco. Si os parece, bueno, pues le damos otra vez las gracias bueno, pues por su participación, por su tiempo y también en general ¿no? a, a la Fundación Vodafone por, por el apoyo a este proyecto, que sabéis que lo hacemos gracias a, a ellas y a ellos. Eh, Bosco, de nuevo, muchas gracias. Y si os parece, damos el paso a Enrique Galván, que ya vemos, le vemos por allá conectado. Chao, Bosco, muchísimas gracias. ¿verdad? Muchas gracias a vosotros y ánimo chicos, ya veréis gracias, ver. lo que vais a aprender. Venga, hasta luego. Pues hasta luego, Bosco. Pues nada, damos paso a Enrique Galván, que es el director de Plena Inclusión España, también para que nos cuente él cómo ve todo este curso para eh, formarnos en tecnología para utilizar en el empleo. Enrique, buenos días. Buenos días. Bueno, saludar a, a Bosco, a Languren y yo creo que darle las gracias ¿no? por esa función tan importante que es apadrinar, no generar proyectos, cuidarlos, soportarlos. Eh, darle significado también en, en Vodafone. Yo creo que es muy importante para nosotras y nosotros que haya personas que tengan esa especial sensibilidad y acepten una función de que se dice, es una palabra un poco rara, que es como ser prescriptores, que es gente que influye positivamente en su organización para que comprenda que ese, esos mil millones de personas que decía vos que podrían quedar fuera del ámbito digital, tienen también importancia y que hay que crear pues, esos puentes, esos apoyos para que las personas, todas las personas, podamos avanzar. eso que Hay una cosa que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es como unas metas que se pone toda la, to, todo el planeta, to, todas las personas que vivimos en, en el mundo, y dice siempre, eh, esta agenda, estos objetivos, que nadie se quede atrás. ¿no? Entonces, para, para plena inclusión es muy importante, muy importante tener amigos y amigas como, como Vodafone y, y su fundación. Hay una serie de proyectos que llevamos trabajando desde hace tiempo con, con ellos y nos han ayudado mucho a incorporar. Las herramientas, eso que dicen los activos tecnológicos o digitales, pues esas cosas, los aparatos que usamos todos los días, incorporarlos en, en nuestros retos para que las personas podamos estar en inclusión. Para estar en inclusión, eh, hace muchos años, pues era muy importante ir a la escuela, poder ir a, a una tienda a comprar, poder estar en los entornos de la comunidad... Pero ahora también hay cosas que pasan, que pasan en el ámbito digital, que pasan en Internet, como comentabais, ¿no? Y que si no tenemos Internet, pues no nos enteramos de las cosas o no podemos aprender o no podemos comprar. Y para estar en Internet, pues hay que tener un conocimiento, hay que saber usarlo, ser responsables en ese uso, saber qué se puede hacer saber qué no debemos hacer. Cuando uno va por la calle, y, eh, siempre pues tiene cuidado, ¿no? Porque, bueno, pues en general la gente es buena, pero puedes tener algún problema, alguien pues que te quiera quitar algo, que te quiera robar, pues en Internet también pasan esas cosas y tenemos que cuidar de nuestras eh, herramientas, nuestros ordenadores, nuestros móviles, para que no tengan virus, para que sepamos detectar que es una, un virus eh, o, o un correo que te puede generar un problema y ese no lo tienes que contestar. Es decir, que hay muchas claves donde todas y todos tenemos que aprender a utilizar una nueva, nuevas herramientas y un nuevo entorno comunitario, igual que el barrio, igual que el pueblo, igual que el país. Pues ahora hay nuevo espacio, que es el espacio digital, donde nos relacionamos. Y tiene cosas buenísimas porque te puedes relacionar con aquí que estamos todos juntos y hay personas que están en Murcia, otras personas que están en Galicia, otras que están en Castilla y León. Y si no fuera por el ámbito digital, pues no podríamos comunicarnos. Pues Vodafone durante estos años nos ha ido ayudando, en generar proyectos para acercar la tecnología y también para acercar el empoderamiento. Y nosotros le tenemos que dar las gracias a Vodafone porque, por ejemplo, hizo un primer proyecto que se llamaba la Vida, para utilizar las herramientas digitales para la vida, para encontrar trabajo. Luego hicimos otro también que se llamaba Me Facilita, que fue un gran proyecto donde muchas personas en toda España y investigasteis cómo utilizar la tecnología para la vida en comunidad. Y a través de vuestros móviles y con QRs, pues, ibais haciendo apoyos, ibais haciendo herramientas para poder eh, trabajar, para poder comprar, para poder vivir solos. Recuerdo, bueno, pues, que había y hay herramientas pues para hacer una tortilla francesa, para... Eh, saber cómo se pone el lavaplatos, para cosas muy, muy cotidianas, ¿no? O personas que no tenían comunicación verbal, que no podían hablar, como lo estoy haciendo yo ahora, pues tenían unos eh, comandos en los cuales podía ir a una tienda y dándole a un botón de su tablet, pues pedían el pan y saludaban a la panadera, ¿no? Son eh, ejemplos de cómo podemos ser cada vez más capaces de utilizar a nuestro favor las herramientas, los instrumentos digitales. ¿no? En ese sentido también, esto es una manera de ganar poder, ¿no? de empoderarnos. Las personas que tenemos la capacidad de transformar, de comprender, de utilizar estas herramientas digitales, pues somos más poderosos. ¿Por qué? porque podemos comprar, porque podemos ver en Netflix la última serie y decidir si veo Juego de Tronos o si veo La Casa de Papel. ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Y ese empoderamiento, también Vodafone, eh, nos ayudó a una cosa muy importante en el año 2015, que no tenía tanto que ver solamente con las cosas tecnológicas, sino que nos dejó sus instalaciones... Para hacer un congreso europeo de, de empoderamiento de personas con discapacidad intelectual que eran autorrepresentantes. Fue la primera vez que hicimos en España un gran congreso donde vinieron de toda Europa y también del, del mundo, ¿no? de otras partes del mundo, vinieron a, a España y nos dejó Vodafone sus instalaciones. O sea que llevamos mucho tiempo haciendo un, proyectos juntos. Y líderes digitales. Para nosotros y nosotras es una oportunidad muy grande, porque lo que intentamos es que no haya brechas digitales. Y voy a intentar explicar qué es una brecha digital. Imaginaros un camino ¿no? por el que vamos todos los días, por ejemplo, a nuestro centro de trabajo o a, nuestro, o a ver a nuestra familia. Y de repente ese camino, porque hay... Un terremoto, ¿no? Se cae un trozo del camino y no podemos atravesarlo, no podemos avanzar, no podemos cruzar. Eso es una brecha, eso es un agujero. Pues en lo digital, como decía Bosco, si no creamos caminos que sean accesibles para todos y todas, habrá muchas personas que no puedan usar una televisión inteligente, que no puedan usar un móvil, que no puedan entender cómo funciona un, una app, una, app, una eh, herramienta en el ámbito digital, pues para, por ejemplo, eh, hacer cosas con el banco, ¿no? O para a lo mejor encontrar el camino, porque nosotros utilizamos mucho eh, esos mapas donde en el móvil ves por dónde vas y a dónde tienes que ir, ¿no? Esas rutas. Entonces, el futuro va a estar hecho de muchas cosas del ámbito digital. Y vosotras y vosotros, como todos, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que estar siempre aprendiendo. Siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que aprender cosas nuevas y muchas de ellas tienen que ser de carácter digital. Entonces, hay como que dar una serie de pasos. Uno, ser conscientes de que es muy importante. Es muy importante formarse en lo digital, muy importante. ¿Eh? Hay que perderle el miedo a lo digital, no tenemos que tener miedo a lo digital. Y luego, como habéis dicho, podemos contribuir. Decíais, queremos trabajar en el ámbito de crear juegos, trabajar en el ámbito de enseñar a otras personas. Pues podemos contribuir ¿eh? siempre que veamos que vamos creciendo en nuestras capacidades, competencias digitales, por eso la palabra de líderes, líderes significa eh, que vamos a empujar a favor de que no haya brechas digitales y vamos a poder utilizar y ayudar a otros a que utilicen herramientas digitales que nos van a hacer poder estar más incluidos en la comunidad y al final pues ser más felices, yo que os tengo que decir, que os animo a todos y todas a que aprovechéis muchísimo este curso, a que lo exprimáis, que saquéis todas las opciones para tener más competencias, para aprender, porque va a ser bueno seguro. Y también felicitaros porque decidáis hacer este curso y felicitar a vuestras organizaciones y personas de apoyo para que eh, vean y aprendan lo importante que es construir eh, oportunidades vinculadas a este espacio digital. Así que yo espero que os eh, guste, que lo disfrutéis, que lo aprovechéis y seguro que nos veremos en próximos momentos, ediciones de cursos o encuentros. Y, y sabéis que en la Confederación pues estamos para ayudar y en la medida que podamos, pues tanto... Silvia, Olga, todo el equipo de, de la Confederación, pues está a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Enrique. Eh, oye, una pregunta. ¿Tienes un ratito para que te puedan consultar sí. si tienen alguna pregunta? Fenomenal. ¿Sí? Pues abrimos micrófonos otra vez. Si os parece, ¿tenéis alguna pregunta o un comentario para Enrique? Igual que hemos hecho antes con Bosco. A ver. ¿Qué eh, Enrique Galván, ¿cuánto tiempo sería bueno utilizar el móvil? ¿A qué horas? Bueno, pues esa es una pregunta muy buena. Pues sí. un de Igual, <risa> bueno, tú imagínate que te preguntan a ti, sí. ¿cuánta, ¿cuánto dulce puedes tomar? Uf. ¿No? Y tú dices, bueno, tengo que tener unos hábitos que se dicen saludables, ¿no? Saludables significan que es verdad que los móviles, las pantallas son muy positivas, tienen muchas cosas buenas, pero hay que eh, utilizarlas con un cuidado que defienda nuestra salud. Porque también hay personas que generan unos hábitos que se llaman de adicción. Adicción. ¿eh? Las adiciones es que necesitas eh, y no puedes controlar tu necesidad de, de ver el móvil. Sí. Y dices, a ver, ¿cuánto tiempo he estado con el móvil? Y te das cuenta que en el día has estado ocho horas con el móvil. Sí. Y eso es sí. un uso muy inadecuado porque es demasiado tiempo. Te puedes olvidar de hacer cosas importantes. Por ejemplo, de sacarle la lengua a tus compañeras y contarles chistes y hacer tonterías con ellos. Es decir, que tú el móvil puedes estar muy pegado a él, pero sí. te pierdes otras experiencias. Entonces lo que yo creo que, que hay que aprender y podéis aprender en este curso es hacer un uso saludable de, los, eh, de las herramientas digitales y saber que como todo lo bueno si nos excedemos en su uso, si abusamos es malo. Es mal. Hay personas que tienen mayor predisposición a las adicciones. Entonces nos tenemos que conocer y hay herramientas en el propio móvil que te dicen cuánto tiempo lo usas y tú lo puedes decir. Yo quiero usarlo, pues mira, no, no debería usarlo más de dos horas y media. Y el móvil te va a decir, esta semana has usado el móvil ocho horas dice madre mía me he pasado me he pasado. ¿Se ha pasado? entonces bueno pues ahí es un poco cómo podemos utilizarlo de manera positiva y que eh, nosotros controlemos al móvil y que no el móvil nos controle a nosotros vale. que eso a veces pasa ¿eh? que estamos tan preocupados porque ay a ver qué me han puesto a ver qué me han dicho a ver a qué, qué mensaje es, <risa> ¿Eh? Claro. Entonces Bueno, pues al final claro. esto es sentido común. ¿Mm? Usarlo claro. con prudencia y si tienes dudas, preguntar a otra sí. persona. Vale, muchas gracias. A ti. Gracias. Pero es bueno saberlo. <risa> Había otra mano levantada de Teresa, pero la has bajado. No sé si ya ha resuelto, Enrique, tu, tu duda o quieres preguntar algo. Bueno, debe ser que ya. Que ya... Vale. Hola. Eh, Los compañeros de Apadis, ¿queríais decir algo? ¿Teníais la mano levantada también? Yo también tenía vale. la mano levantada. Ah, vale, Teresa, pues perdonad, que, que Teresa estaba de antes. Teresa, dinos, por favor. Lo de lo que nos han preguntado, eso de lo de, lo, lo de la. ¿Cómo se llama? Eso, de, lo, de, la, lo de, por ejemplo, de, no te pueden, tú a tener internet puedes verlo todo, ¿no? Si pero, tiene, te, sí. Pero, pero si tienes como un código con tu teléfono, no te pueden acceder a tu cuenta o hackear tu cuenta, ¿no? Eso es. Ahí lo que estás comentando, Teresa, es... Sí. Una cosa que se llama, que es un poco feo el nombre, pero se llama así, sí. ciberseguridad, ¿vale? Sí. La, la ciberseguridad eh, es como la defensa que tenemos para que no te hagan cosas negativas a través de, del internet, no se metan en tus cuentas. Hay una ciberseguridad que es de las organizaciones, es decir, la, el, el, la, el gobierno de España intenta tener una ciberseguridad de, de, sus, de los sí. ministerios, las empresas tienen que tener una ciberseguridad porque pueden tener problemas con sus cuentas. O, pero también las, también las personas, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que cuidar nuestra ciberseguridad. ¿Y cómo se consigue eso? pues teniendo unos hábitos de uso donde tenemos que saber bien dónde tenemos nuestros eh, códigos de seguridad o contraseñas, las tenemos que tener bien eh, guardadas, tenemos que revisar y de vez en cuando las tenemos que cambiar, tenemos que evitar contestar a determinados correos o, o mensajes de WhatsApp que dicen, ¿le ha tocado a usted? Un premio de cuatro coches, 17 aviones y 25 tal. Y tú dices, mira, eso no se lo cree nadie. ¿No? No. Entonces yo no le voy a dar aquí a este link o a este enlace, porque seguramente se van a meter en mi ordenador o me van a dar. Entonces el tema de la ciberseguridad es que tenemos que saber qué hábitos tenemos que tener para tener las cosas más o menos resguardadas pero hay que tener una actitud también de no ser muy miedosos. ¿eh? Ni sí. tener mucho miedo a todo, ¿eh? ni, ni no tener nada de miedo. Esa es un poco la idea. ¿eh? Oye, porque es que si no, vives angustiada. De hoy, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Pues no, vamos a intentar poner los medios, aprender a tener cuidado con nuestros eh, aparatos. Y luego, bueno, pues ir viendo. Hay gente que lo que hace es que, por ejemplo, dice, pues yo no contrato antivirus porque no quiero pagar. vale mm. Bueno, pues al final, si no tienes un buen antivirus, sabes que mm. es como que tu casa la tienes sin la puerta de entrada. Entonces, mm. si tú tienes una casa donde no tienes puerta, pues puede entrar cualquiera. Si no tienes sí. un buen antivirus, pues tienes ese riesgo. Así que bueno, Teresa, yo creo que lo tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y es algo que hay que incorporar pues, en tu día sí. a día. Gracias. A ti. Muy bien, pues, había estaba la mano levantada de los compañeros de Apadis. ¿Queréis preguntar algo? Eh, sí. Eh. Pues, lo que yo pienso de la brecha digital, que puede ser un camino sin retorno... Y también podemos aportar nuevas ideas para, para, ir, de, para ir mejorando la capacidad de, de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo es tu nombre? Cristian y Antonio. Cristian y Antonio. Bueno, pues lo que decís tiene mucho, mucha importancia. Porque la brecha digital no la resuelve un especialista que es un técnico que está en Estados Unidos en un sitio que se llama Silicon Valley. ¿no? La brecha digital se tiene que resolver a través de la experiencia que tenéis las personas y podáis decir qué necesitáis. ¿eh? Porque igual que en la lectura fácil, es muy importante el papel de las personas con discapacidad intelectual que hacen la validación ¿eh? en plena inclusión se han desarrollado muchos proyectos donde han participado personas con discapacidad intelectual que han dado las claves han señalado ¿eh? cuál es la manera mejor de resolver la brecha digital entonces ahí hay un papel muy importante que tenéis de ir haciendo uso de las cosas y evaluando cómo se pueden ir mejorando, ¿no? Entonces eh, es una tarea de todas y todos. ¿Quieres decir algo? Tú, Antonio, quieres comentar algo? Eh, sí, estamos hablando de sobre lo que queremos hacer y queremos formar parte de nuestra vida y ayudar a otras personas. Uh -huh. es, eso es lo que nosotros decimos que sí. es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento, el liderazgo significa que tú sí. asumes un papel. Quiero estar en mi vida, ser controlar, ¿no? En la medida de lo posible en mi vida y quiero también que las otras personas tengan sí. vidas buenas vidas. ¿no? Entonces me parece una actitud por tu parte muy sabia, ¿no? Porque eso al final también el que tiene más poder, tiene más oportunidades de, de ser feliz ¿no? de, de, de vivir mejor con otras personas sí. Raquel y Lucía yo creo que están pidiendo desde hace tiempo ¿qué soy? ¿de sido Cartagena o de Asido Murcia? ¿Cartagena? No te oímos. Cartagena será. Ah. Sí, porque ahí está Murcia, ¿no? Sí. Santi. Buenos días, Enrique. Eh, no, ¿Querían intervenir o no? No vemos, Enrique, a nadie más con la mano levantada. Eh, Esther, a lo mejor, estaba con la mano levantada. Podéis activar vuestros micrófonos y. Buenos una... días. Ahí está, Esther, buenos días. Hola, buenos días. Soy Esther. Mira, mi pregunta es por qué a veces las redes sociales caen. Sin ningún motivo. Caen las redes y te puedes enganchar a ellas. ¿Por qué es motivo? ¿Por qué no se puede reactivar otra vez las cuentas? Se quedan como, como perdidas y están en un tiempo en volverse a conectar. Esa es mi pregunta. Bueno, eh, si tú eh, estás en la red social concreta y tienes una cuenta. ¿no? Mm -hmm. donde tú sí. ya te has dado de alta, oh, sí. no, normalmente mm -hmm. eso queda, está eh, pendiente de que tú lo actives. Es muy frecuente que nos olvidemos de nuestras contraseñas mm -hmm. para volver a activar tu perfil, tu, tu espacio, ¿no? Sí. Ahí eh, normalmente hay una opción para rescatar tu contraseña en, en, en la propia red, pues Facebook o la que sea, que te ayuda a través de un link donde te va a pedir, eh, si tú pusiste un correo, pues te mandará ese correo, aquí una manera el... de activar el link, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema que vais a trabajar aquí y es muy importante saber que, en dónde estás, ¿no? Sí. Porque igual que tú sabes a nivel de espacio, pues... Eh, si formas parte de un club, si vas eh, a, a, a determinados lugares en, la, sí. en el ámbito digital, esos son espacios donde tú estás, donde has sí. dado tus datos de identidad, donde tienes tus fotos y también tienes que cuidarlas, ¿Mm? tienes que ordenar un poco cuando estamos en casa y ordenamos el armario. Sí, y, digamos, sí. Esto ya no lo uso, pues lo tiro. Esto se lo doy a mi tía, la de Burgos. Esto eh, lo, lo vendo en Wallapop. Pues igual en los ámbitos digitales, saber dónde estamos y cómo cuidamos esos espacios. Oh, ¿vale? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Amable. Pues, Oye, no ¿Se sé... escucha ahora? Sí, ahora sí. Vale, Raquel. ¿Se puede manejar bien en por, por, por, por in, in, in Instagram? Bueno, eh, en Instagram mis hijas se manejan fenomenal y yo regular. ¿eh? Mi, la utilizan muchísimo como una red de comunicación, ponen vídeos que tienen un tiempo tasado y te dicen mira papá, mira lo que estoy haciendo y luego ese vídeo se borra. Entonces eh, hay personas que les encanta Instagram. En Instagram... Puedes hacer tus propias eh, historias, tus, tu forma, tu, qué estás haciendo en un momento determinado. Lo puedes compartir. Entonces, lo que hay que ver es cómo es una persona. Hay personas que les encanta enseñar su vida y ponen fotos. Hay otras personas pues, que a lo mejor son más tímidas. ¿eh? Entonces, tú tienes que encontrar desde tu forma de ser qué es lo que quieres expresar. Hay otras personas que son mucho más artísticas ¿no? y les encanta tiktokear y hacer, por ejemplo, bailes o cantar o no sé qué. Entonces, cada espacio, cada red, pues tiene unas características y lo importante no es que tú te adaptes a la red, sino que la red ¿eh? te sirva a ti para que tú seas más como tú eres. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que te apetece y cómo te apetece relacionarte con los demás. Entonces, hay personas que te pueden ayudar y te pueden decir, oye, pues eh, eh, puedes disfrutar muchísimo en TikTok, puedes disfrutar mucho en Instagram, puedes... Creo yo, eh, que tampoco soy muy, muy técnico, yo lo sé por mis hijas, básicamente, que me, me tienen frito. Y por, el, y por el Facebook también se puede, ¿no? Claro, en el Facebook es un espacio muy de relación, muy de intercambio, donde muchas personas que tú les das acceso pueden conocer cuál es tu plan de vida, cuándo es tu cumpleaños, qué cosas son importantes, se pueden compartir muchas noticias. Por ejemplo, el Facebook de Plena Inclusión es un espacio que tiene mucha actividad y hay un montón de personas, yo creo que, no sé si están en torno a las cuarenta y tantas mil personas que están enganchadas en una comunidad. Al final es decir, oye, pues yo tengo mis amigos de, de Cartagena, ¿no? Tengo mi gente de, de mi espacio, también tengo amigos hasta en Murcia, o sea que puedes tener amigos de Murcia, ¿no? Y eh, junto a eso, pues tienes un montón de amigos de plena inclusión en un Facebook global. ¿no? Entonces, hay muchas herramientas y, y lo importante es el uso. O sea, ¿para qué te sirven? O sea, no es obligatorio estar en todas las en todas las redes. Porque hay personas que se agobian. Y quieren estar en el Facebook, quieren estar en Instagram, quieren estar en TikTok, quieren estar en Telegram, quieren estar en, en WhatsApp. Entonces tú tienes que decir, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito? Y elijo. ¿Eh? Tienes tú, el debes tener el control, decidir tú. Y no sé... Pero vamos, que son opiniones, que, que vais a ver muchas cosas con personas que saben un montón. Bueno, Enrique, estamos aquí comentando, súper contentas Silvia y yo de, de, de que ya en la primera sesión haya tantísima participación y tantas dudas y preguntas. Os queríamos decir pedir disculpas porque tampoco podemos hacer toda la, responder a todas las preguntas y, y charlar tanto tiempo como nos gustaría, pero la buena noticia es que es, hoy es la primera clase, que hay muchas más. <risa> esto dura hasta febrero y sobre todo, si quieres, vamos a compartir sí. si... bueno, lo primero, Enrique, muchísimas sí, gracias. gracias. Bueno, que os vaya súper bien, ya me contaréis Gracias, ¿eh? gracias Enrique. Y sí, si os honor. parece, vamos a compartir acabamos, Silvia y yo, de comentaros un par de cositas más del curso y deciros que tenemos muchas más clases y podéis hacer muchas más preguntas y, y también enseñarnos por qué no cosas, ¿no? Y deciros que podéis aprovechar en esas clases tanto el chat cómo abrir los micros para comentar, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de qué es lo que vamos a aprender en el, en el curso, ¿vale? Y lo que vamos a aprender es lo que tenéis aquí. Vamos a, vamos a utilizar herramientas de Internet que creemos que pueden ser útiles para vuestro trabajo. ¿Por qué creemos esto? Porque hicimos una encuesta para elegir qué cosas íbamos a meter en la formación. En esa encuesta participaron, a lo mejor algunos de vosotros la hicisteis, participaron o participasteis 123 personas. Y lo que más se votó, lo que más queríais eh, aprender, era Zoom y Excel. Y, y bueno, con lo, eso era lo que más, pero había otros temas también. Entonces, con todo, lo que, con todo lo que salió en la encuesta, hemos preparado ocho temas. Esos ocho temas los tenéis aquí en la pantalla y ya vais a poder empezar a descargar materiales. Y ya os ha llegado la contraseña del curso, si no os va a llegar en breve, no os preocupéis, eh, ya vais a poder descargar los materiales del tema 1, que es el de uso de internet, que es el que vamos a hablar de todos estos temas de seguridad que le preguntabais a Enrique y que salían en el chat. Ahí vamos a tocarlo. Y luego también hablaremos de cómo gestionar, cómo manejar el tema del email y del calendario pensado para el trabajo. ¿vale? De LinkedIn, que sabéis que es una red social también muy pensada para... Eh, mejorar para conseguir trabajo, para tener contactos también, contactos con otras personas que te puedan ayudar en tu trabajo hablaremos de Word, de almacenamiento en la nube, que es eso, eso de tener archivos siempre a mano en internet y que por ejemplo tú puedes enviar tu currículum a una empresa desde tu móvil ¿vale? hablaremos también de Excel una herramienta por ejemplo para hacer tablas que se usa mucho en los trabajos, aquí la usamos un montón de videoconferencias como esta, ¿no? Como herramientas como Zoom eh, para reuniones, por ejemplo, que tengáis en el trabajo. Y también algo muy importante de editar imágenes, que también, por ejemplo, puede ser útil para preparar una presentación o vuestro propio currículum, ¿vale? Y enviar y conseguir más eh, trabajo. Bueno, pues como sabéis, hoy empezamos, hoy 15 de noviembre, es el primer día, es la sesión de inauguración. Y vamos a terminar el día 17 de febrero de 2022, de modo que, sí. como decía Olga, hay muchas preguntas, pero vamos a tener mucho tiempo para responderlas. Es decir, que hay algunas personas que no os habéis inscrito a todos los módulos, ¿vale? O sea, que no os hago bien. Cada cual hace los temas a los que se haya inscrito, ¿vale? Mm. Y también tendremos vacaciones en Navidades, ¿vale? Bueno, sí, sí, sí, no? está todo pensado, ¿vale? Sí. Sí. Muy bien, vamos a tener 26 clases o sesiones en total. Esta es la primera, ¿vale? 18 de ellas son teóricas, es decir, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a contaros cosas, vosotros tomáis vuestros apuntes, observáis, y luego habrá 8 para practicar lo que os hemos contado en las clases teóricas. Esas eh, ocho clases prácticas las haremos en grupos pequeños para asegurar que podéis practicar todo lo que hemos visto, ¿vale? Vale. vale. Eh, no, pasa, pasa. Olga. Un segundito, vamos con las dudas al final, ¿vale? Vale. Os queremos hablar también, os hemos hablado antes de, de Líderes Digitales 1, ¿vale? Líderes Digitales 1 fue una formación que se estuvo haciendo durante el año pasado, eh, que se hizo el año pasado, sí. en la que participaron 370 personas. En esa formación, de lo que se hablaba principalmente, era de accesibilidad cognitiva. Y, y en lo que se formaba era a personas para que validaran páginas web y para que hicieran eh, validaciones de lectura fácil por internet. Sabéis que eh, la validación, la, la lectura fácil eh, necesita que, se, que sea validada por personas con discapacidad intelectual u otras personas que pueden tener problemas para, para la comprensión de la lectura y, y que en los últimos años pues, está siendo una opción de empleo para cada vez más personas y por eso mm, se, se dio esta, esta formación. Y luego bueno deciros que aparte de, de esta formación, estamos buscando dinero, estamos buscando financiación, apoyo de administraciones, por ejemplo, para poder repetir esta formación por gente que le interese que se haya quedado fuera y así poder repetirla y que más personas la hagan. vale Y bueno, ¿qué es lo próximo que tenéis que saber? Pues lo, lo, lo siguiente que tenéis que saber es que la siguiente clase la vais a tener el miércoles 17 de noviembre, este miércoles que es a las once y media de la mañana, y que, y que en esa formación eh, vamos a empezar con el tema uno, ¿no? y en ese tema 1 vamos a hablar sobre internet. Eh, las compañeras de Plena Inclusión Asturias van a ser las que se encargan de hacer esa formación, ellas han escrito todos los, todos los materiales y van a ser quienes, quienes os den la formación. Y como, como comentábamos, vais a tener las sesiones por, por Zoom, pero luego vais a, tener, vamos a te, vais a tener la plataforma de formación online, que es lo que decía Olga, que ya tendréis el acceso y si no, lo vais a tener ya. Y en esa plataforma de formación vais a poder tener todos los materiales que vayáis dando en los cursos. ¿vale? De manera que si dices, ay no me he guardado la presentación, ¿qué pasa ahora? No pasa nada, la vais a tener aquí. vale, vale. Muy bien, cuando tengáis, si, si no lo tenéis ya, pero cuando tengáis el acceso, ahí lo que también podéis hacer es por ejemplo descargar el calendario del curso, que yo os recomendaría que lo hagáis y que apuntáis en vuestro calendario todas las fechas de todas las clases, su hora, etc. Este, lo que estáis viendo en pantalla es como una foto de cómo está ahora mismo esa web, ¿no? esa plataforma de formación que ya mismo si no os ha llegado, llegará la contraseña. Y ahí es donde pone calendario del curso. Pincháis, os descargáis el archivo, es un... Eh, archivo que podéis imprimir o ten, eh, tener ahí en vuestra casa, en vuestra habitación o donde queráis eh, y apuntéis la, la fecha. Y luego también tendréis el enlace de Zoom, que es el mismo para todas las sesiones, solo para las teóricas, ¿vale? Las clases prácticas, vuestra profe y vuestro profe os mandará el enlace porque serán enlaces diferentes, ¿vale? Para que no liarnos. Uh -huh. vale. Y aquí tenéis una, una captura de pantalla para que sepáis si el calendario tiene este aspecto, ¿vale? Es más largo porque llega hasta febrero, pero bueno, tendremos clases normalmente los lunes, los miércoles y algunos jueves, ¿vale? Uh -huh. Y será siempre, en principio, las teóricas a las once y media y las prácticas depende, ¿vale? Os, os comentarán desde vuestra federación, vuestra profe, cuál será la hora porque tendréis grupos diferentes, ¿vale? Como somos tanta, tantísima gente, que tenemos que dividirnos, ¿vale? Sí. Sí. Una cosa importante del calendario para cuando lo veáis es que las, las sesiones que están en blanco son las teorías y las verdes lo pone, ¿vale? Pero la verde es la práctica, ¿vale? Muy bien, y yo creo que ya más o menos estaba todo. sí Os queríamos contar esto porque es importante acabar a nuestra hora justo 12 y 31, por si alguien se tiene que marchar. De todas formas, como sabéis, estamos grabando, subiremos los vídeos de las clases también a la plataforma, por si algún día no podéis estar, que lo podéis ver más tarde o por si ah, queréis pues, repasar, ¿vale? Y ya está, en principio es lo que os teníamos que contar. Si tenéis alguna duda, eh, pues nos contáis, ¿vale? Olga. Sí, María Ángeles. Oh, no, no, no eres María Ángeles, pero no, pones María ponemos, Ángeles en tu nombre, perdóname. Hola, David. Bueno, eh, solo decir que, que escucha... Eh, el, eh, a mí no me ha llegado todo el calendario. Eh, eh, no os preocupéis, vale, porque sabemos que hay gente, por eso decíamos que es posible que todavía no tengáis eh, la contraseña para entrar a la plataforma, vale. Pedirla a la persona con la que habéis hablado para escribiros al curso y os lo mandarán, porque no somos Silvia y yo quienes nos no lo mandamos. Gusto, esto? Ah mira, ya tienes eso, Jolín, qué rapidez. <risa> Vale, sí. está fenomenal. Ya tienes el tema 1. Sí. Vale, eso, el acceso al curso lo van a mandar desde cada desde vuestra comunidad autónoma. Una pregunta. ¿Hay que, las hojas hay que imprimirlas. Aquí en, hay que imprimirlas para el curso. No es obligatorio imprimir nada. Lo podéis mirar en vuestro ordenador. Lo que. En primer lugar. Yo voy a utilizar el ordenador y entonces no lo voy a poder ver. Como tengo impresora, ¿cuántas hojas son más o menos? Son muchas, así que no os preocupéis. No, no hace falta imprimir nada. nada. Lo que queráis. Si lo queréis ver en pantalla, lo veis en pantalla si lo queréis imprimir. Ah, vale, no pues más, vale. Eso vale. Vale, Elegir vosotras, ¿vale? Sí, sí. ¿vale? Hay que meterse para ver eh, la primera clase de hoy. Hoy no hace falta meteros, ¿vale? Ya a partir del miércoles lo que sí que hemos hecho, si os interesa la presentación que hemos hecho Silvia y yo, ya la hemos subido, ¿vale? Pero no, hay, no es obligatorio meterse. De hecho, es que en la web de formación solo os tenéis que meter si queréis descargaros los materiales. Tampoco es obligatorio entrar. Sí, pero, hola, pero ¿cómo se llama la, cuál es la página? Para... Eso lo van a mandar, ¿vale? Ah, vale. Porque os tienen que mandar la contraseña, etcétera, entonces os lo mandarán. Vale. Eh, Olga y, y Silvia, a ver, leído mi mensaje. Es que no sé quién eres. ¿Qué, qué nos decías, J.M.? Eh, J.M. soy yo, José Me Habéis leído el mensaje que la he puesto hace un rato. Es que sabes atrás. que están mandando cientos de mensajes. Mira, a ver, he atendido a las clases perfectamente bien. Antes de irnos, me gustaría que mostraseis de nuevo la imagen del mapa con los nombres de las diferentes comunidades <coughs> autónomas. Ah, ah sin bien. problema. Sí. Un segundito. Muchas gracias. ¿Estás? Ahí las tenéis, ¿vale? Sois gente de Asturias, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Y mientras, por pues, si el compañero quiere apuntar, os voy a dar un, también un consejo. Como somos tanta gente, utilizar el chat para conoceros, que mola mucho cuando salís saléis de la formación, pues teniendo más amistades, teniendo contactos, usar el chat para, si os queréis pasar el Instagram, el, el correo, lo que sea... ¿vale? Evidentemente siempre cuidando vuestra privacidad eh, pero estaría muy bien que salierais de este curso con, am con ejemplo, amigos y amigas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, Olga. Uh -huh. Olga ¿se podría poner, no sé el teléfono aquí en el, en el S o no? Yo tendría cuidado si os vais conociendo poco a poco teniendo confianza, pues a lo mejor, ¿sabéis que a través del chat podéis mandar mensajes privados? Podéis elegir sí el nombre de la persona que se lo quiere mandar y el teléfono solo se lo manda a esa persona en lugar de ponerlo ves que ahí en el chat hay una pestaña que pone todos y podéis pulsar y elegir la persona pues yo el teléfono solo lo mandaría a la persona a la que se la quieres mandar ¿vale os parece así pues sabes que el teléfono solo tiene una persona yo lo no puedo estar puesto que está en es que si no es. Yo, porque yo voy a tener en Perdón. Dime, dime. Mira, yo. En realidad. A ver, mira. Yo estoy este en el tiempo. Entonces, eh, conforme a la realidad. No puedo hacer también. Bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? A vale. ver. Creo, creo, que, creo que necesitamos que hables un poquito más lento, que va muy rápido. A ¿sí? ver. Vale, mira. Yo, este, el mes de diciembre, tengo que irme a pasar las novedades las, las, las con familia. Sí, ah. pero hay vacaciones en Navidad ¿no? Hay sí. vacaciones, sí, sí, las semanas de responsabilidades, no la última semana ah, y vale. la primera de no, en no, no hay clase, no os preocupéis. ¿Vale? Vale. Eso lo hemos, lo hemos tenido en cuenta porque todas y todos queremos irnos con, bueno, con, quien, con nuestros seres queridos. ¿Vale? Genial, David, muchas gracias. Olga, no lo puedes mandar tú. Goyo, ¿Qué, ¿qué decías? Perdona que no te cuento. En el chat no, de, no deja mandar un mensaje privado. ¿Ah, no? No. Ay, pues, sí, sí. Que... No, no puedes. A mí sí. Sí, sí Yo creo a mí me han llegado mensajes solo de alguna persona para, para, no. para mí. pone de todos. Y pulsa en la pestañita en la flecha que hay al lado de todo. Pone bueno, enviar a todos. Queda eh? formador. Claro. Ah, ya, y luego más para abajo nos deja. Goyo, pon en, en, pon, incluso puedes poner el nombre de la persona que tenga escrito y, y lo buscas, porque como somos ahora mismo 100 personas conectadas, pues a lo mejor no les ve a todas. Pero tú pones ahí, por ejemplo, Esther y te sale Esther Ramírez, la compañera. vale Hola, soy, hola Jota, lo soy yo. <risa> hola. Sí, esa es el mensaje sí. ¿lo ves Goyo? no hola a Gonzalo ¿te oyes? Prueba mi... vamos a, probar a mandarte un mensaje a ti Goyo ¿vale? A venga a ver si tú nos puedes responder Le ponemos hola ¿lo ves? Sí. Y ahora tú, si respondes, seguramente solo nos llega a nosotras porque te sale automáticamente que puedas responder a Silvia y a mí. No, ha salido en el general. eh. Ha salido en el general? ¿Habéis visto el mensaje de Goyo? Todo? Pone hola Goyo. A ver, arriba. Es porque lo ah, tiene. No, pero porque está escribiendo otra persona. La ha puesto otra persona. Pero, ah. ¿habéis, visto, ¿habéis visto un mensaje de Goyo? Ay, que, que, me que pone hola. Sí. Es que están escribiendo mucha gente. Hola, ya, pero vale, bueno, pues Goyo, el, el mensaje que te hemos, llegado, que te hemos mandado nosotros solo ¿Es? lo ves tú, ¿vale? Tú nos puedes responder si quieres. Muy bien, ¿más dudas, comentarios o lo dejamos? Hola hola hola, hola, hola, hola, hola, No, me llamo Elena, lo que pasa es que le puse Lola porque. Ah, y, ah, mira, Elena, una cosa importante que podemos también practicar hoy: sí. ponernos el, bien, el nombre bien para que no, no llamemos vale. a gente de forma diferente. ¿Sabéis cómo se hace? Yo sí. practicarlo modificarlo. Claro, pues pero ahí en vuestra propia no, cara, en vuestro evitar. propio vídeo y la verdad... Ah, sí, el botón sí los tres puntos. Eso, sí. eso los tres puntos. Le déis con, sí, sí. con el botón a los tres puntos y sí, pone sí. renombrar, ¿verdad? Venga. Ah, sí, sí, sí, sí. Vais sí. practicando vale. todas y todo eso y ponéis vuestro nombre real. No nos confundáis Muchas gracias. Bueno, pues eh, vale, Elena. Ahora sí, Elena, sí. Eh, ¿qué querías contarnos? No, que los temarios y todo por, por correo y bueno, las clases de lunes, lunes, miércoles y algunos, pues como es que tengo el, el horario ya impreso. Ah, genial, ¿eh? digo, por preguntar también, a ver. Hmm. Pues el, los materiales, a lo mejor tu, tu federación te los manda por correo, pero vale. si no te lo mandan, lo tienes en la plataforma de formación, ¿vale? De acuerdo. ¿Tienes ya la contraseña gracias. tú, Elena, de la plataforma? Ay, no lo he mirado en el correo, creo que bueno, no. no. no te preocupes. ¿De Ajá. dónde eres tú, de todas formas? De un pueblo de Albacete, Montalegre, del Castillo. Vale, pues si, si no te Ajá. ha llegado ya, en, en breve te, te llegará, ¿vale? Te lo mando. De acuerdo, muchas gracias. A ti. ¿Dónde decir que se le cambia el nombre? A ver, está practicando. A ver, la gente del centro ocupacional. I... I'm back. I'm back. <risa> está cortado. ¿Tenéis la mano levantada? ¿Queréis algo más? Sí, ¿dónde, dónde habéis dicho que tengo que cambiar el nombre? Para que sí. pueda Arriba en la pantalla, en la, en la parte de la derecha, tienen que salir de tres puntitos. Es que también depende de cómo estás conectado. Ya, pues ¿vale? No, no, no, no. ¿vale? ¿Estás con el ordenador? Eh, Olga, sí, un, con un, el dito, un segundito, vamos, vamos, vamos por turnos, ¿vale? Perdón. ¿Estás por ordenador? Sí, estoy con el portátil. Eh, con el portátil, vale, pues entonces ahí, ¿no? No, no, es, díselo tú. Sí. sí, sí, lo que estábamos diciendo que tienes que mirar en, la, en tu pantalla, arriba a la derecha, te tienen que salir tres puntitos. ¿Los ves? Arriba a la derecha lo que me pones, es vista. Ah, es que está viendo esto. Déjame un segundillo a ver si... ¿Un participante también lo puede hacer? ¿no? Yo creo que incluso con el botón derecho en su propia... En su, su propio... A ver si soy capaz aquí. Mira una cosa, si pincháis con el botón derecho en vuestra propia imagen... Que en el caso de M no sale vídeo, pero en vuestro propio vídeo y pulsáis en renombrar, a mí también me sale. Con el botón derecho en vuestra propia cara, en la pantalla que sale cuando habláis, ¿vale? ¿Lo veis? Pulsáis en vuestra propia cara con el botón derecho y una de las opciones que a mí me sale se llama renombrar. ¿Lo veis? Sí. Vale, pues ahí lo pulsa y prueba a poner tu nombre. Mira, David, lo has cambiado súper bien. <risa> Genial, compi. Así no te llamo más. <risa> Madre mía. Bueno, pues si os parece, lo dejamos... Mira, Josema, perfecto. Ya Genial. estamos aprendiendo cosas ah, en la primera clase. Hola, hola, hola. clase. Muchas gracias. la alguna pregunta? Sí, claro, sí. perdona, que te interrumpido antes. Que si va a haber algún examen, digo. No, lo que vamos a hacer es... <risa> Vale. No, bueno, no, pero sí que las profes se fijarán en cómo hacer las prácticas para Así ver cómo van. Pero no, vale no. Gracias, Silvia, gracias. Gracias a vosotros. Pues lo dejamos aquí, sí, ¿no? Ya está. Muchísimas gracias, me ha encantado. Sí. <risa> nos vemos el miércoles, ¿os parece? Sí. sí. Entonces, sí. Vale, hasta el miércoles entonces. Venga, Chao. Un abrazo. Hasta el miércoles.